Serenata Luis Barbosa, con el mejor repertorio para papá. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Serenata Luis Barbosa. Yo quiero ser... Como mi papá, me haré un bigote con la brocha rasurar Sus zapatos y corbatas me pondré y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá, que mi sería parecerme a mi papá? Serenata, Luis Barbosa, con el mejor repertorio para papá Mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a saludar Y a reclamar ese abrazo que quedó en tu regazo cuando salí a caminar